Hola qué tal mi gente en este video tutorial les voy a enseñar cómo yo puedo eliminar todos los correos de mi bandeja de entrada antes era un poquito más difícil pero ya la gente de Hotmail lo han puesto sumamente fácil lo único que ustedes van a hacer es que le van a dar aquí donde dice bandeja de entrada y le van a dar aquí donde dice vaciar carpeta no le van a dar a donde dice borrar selección sino a vaciar carpeta Mire que me dice eliminar 3866 conversaciones. Le doy a eliminar todo. Y miren ahí donde empieza a vaciarse la carpeta de entrada. Va a estar cargando y me va a eliminar todos los correos que yo tengo. Esperamos un rato que se vayan eliminando. Ya va por 2291 eliminado de 3891. Ya casi termina, 3713. Y ya mi bandeja de entrada, miren cómo está vacía. Le damos un clic a bandeja de entrada. Y miren cómo está totalmente vacía. Bueno señores, espero que les sirva de ayuda. Este video fue sumamente rápido. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos la próxima.